Vamos Granada propone que los nuevos edificios que se están construyendo en Santa Adela... ...se destinen a equipamientos municipales para el barrio del Zaidín. El partido considera clave el hecho de que las obras estén a punto de finalizar. En el marco de las elecciones municipales, Vamos Granada plantea... ...que los mil metros cuadrados en edificación de la zona de Santa Adela... ...se destinen a equipamientos sociales para el barrio del Zaidín. Es un lugar accesible, está frente al centro de salud con autobuses y demás, y eh, también es viable económicamente. La actuación ha costado 3 millones menos por la baja en la adjudicación del contrato en las obras y esto es bastante más ahorro que lo que estaba previsto ingresar por la venta de estos locales. Pensamos que se debe revisar. La candidata, Marta Gutiérrez, considera que estos edificios son una oportunidad para dar solución a la carencia de espacios con condiciones adecuadas. Actualmente conviven servicios sociales, participación ciudadana en el centro cívico del Zaidí pero además hay otros, también están los servicios dispersos en otras ubicaciones como unos locales en Santa Rosalía que además cuestan a las arcas públicas 7.500 euros mensuales en alquiler. Por último, insisten en que el Zaidín no merece más parches sino una solución definitiva.